Hoy en esta sección de marihuana natural regresamos a este cultivo para ver la evolución que ha tenido desde la visita anterior. Si recordamos, este gran armario era el primer cultivo que realizaban dos novatos que habían decidido dejar de abastecerse del mercado negro. Para observar el cultivo, comprobamos como a todas se les realizó una poda apical con la intención de limitar el crecimiento vertical. Pero esta poda no surgió efecto del todo por dos motivos. Por un lado, las plantas cuando se realizó la poda ya eran demasiado altas y por otro lado, la densidad de población sigue siendo muy elevada. Como el pinzamiento apical fue tardío, en lugar de los 14 ejemplares que se eliminaron, deberían haber sido del doble incluso del triple. Así de este modo sí que se hubiera limitado la verticalidad y se hubiera favorecido más el crecimiento horizontal. La excesiva altura que han alcanzado las plantas ha obligado a elevar al máximo la altura de los focos. Esto, como consecuencia, es que las plantas ubicadas en las zonas periféricas del cultivo, así como todas las partes bajas, han quedado insuficientemente iluminadas. Esto ha obligado a realizar una limpia severa de las zonas más bajas. El excesivo crecimiento ha obligado a los canabicultores a tener que reforzar el tallo principal mediante un pequeño entuperado. Así ha quedado más sujeto, evitando así roturas indeseables. Las lámparas de alta presión emiten mucho calor. De no haber sido por este sistema de cultivo de enfriamiento, no hubiera sido posible mantener las plantas a tan corta distancia del foco, ya que se hubieran producido quemaduras que lo que hubiera se transmitido es una merma considerable de producción. Si observamos los ejemplares que están ubicados en las zonas periféricas del cultivo, vemos como son más débiles y estilizados que los que están más cercanos a los focos. Esto ya nos está indicando que la iluminación ha sido insuficiente. Ya advertimos en la primera visita que había pocos focos para iluminar tanta superficie y tanta materia vegetal. Para que hubieran sacado más rendimiento al cultivo hubiera hecho falta, sin lugar a dudas, dos focos más en lugar de estos cuatro. Para asegurarse una homogeneidad en cultivos próximos, al tiempo también de asegurarse una calidad y una productividad contrastada, sería conveniente habilitar un armario más para mantener plantas madres y esquejes. Así podrían cultivar la mitad de la zona del armario con estos esquejes ya contrastados y la otra mitad podrían seguir probando semillas nuevas. Teniendo un armario extra para plantas madres, podemos ir probando nuevas variedades y así escoger ejemplares ...para que integren esa canateca... ...de este modo podemos ir probando las últimas novedades... ...que nos vaya ofreciendo el mercado de coleccionismo de semillas... ...el estado sanitario de las plantas es bueno en líneas generales... ...no hay indicios de una presencia de plaga... ...o de algún patógeno que haya producido alguna enfermedad... ...lo único que se aprecia es esa disminución de tonalidad... ...que presentan algunas hojas... ...que ya indican que está faltando nitrógeno... ...las hojas grandes de algunos ejemplares... ...comienzan a disminuir el tono cogiendo ese tono amarillento... Esto quiere indicarnos que hay una carencia alimentaria, sobre todo de nitrógeno. Es importante que durante la floración no le falte nitrógeno. Aunque los algunos principales son el potasio y el fósforo, el nitrógeno ayuda a la asimilación de fósforo. Ojo con los excesos por sobrefertilización de este elemento que pueden provocar el efecto contrario, es decir, eh, ralentizar esa, esa floración y también producir que las flores sean mucho más pequeñas y menos densas. Al mismo tiempo, para saber de una manera más efectiva que la planta necesita nitrógeno, se sabe a través de las hojas ya que el amarillamiento comienza en las hojas más grandes desde la parte de abajo hacia la parte de arriba. Ahora las plantas se hallan en plena fase de engorde. Los 50 días que llevan desde que fueron puestas a 12 horas de nocturnidad ya han hecho su efecto. Si vemos los cogollos notamos como ya han ido engordando y tomando volumen y también las glándulas de resina han ido segregando esas gotas que dan el típico aspecto azucarado al cogollo. A partir de semana y media aproximadamente, cesará el engorde de los cogollos y comenzará la fase de maduración. Para asegurarse del momento ideal para el corte, es bueno ayudarse de una lupa de 10 aumentos como mínimo para ir mirando lentamente los cogollos y así asegurarnos que están en un estado completamente óptimo. La alimentación se va a ir administrando a las plantas mediante efecto de irrigaciones periódicas. Los canabicultores llenan este tanque de agua desde el grifo, lo dejan de explorar durante 24 horas y seguidamente le añaden los nutrientes, corrigen el pH y abonan. También hubiera sido interesante que hubieran medido la ECE y lo hubieran podido corregir. El agua del grifo de esta zona es muy calcárea, por lo que hay tendencia a aparecer al final del cultivo bloqueos antagónicos. Es conveniente utilizar enzimas o productos similares que ayudan a dejar libres aquellos nutrientes que vayan quedando bloqueados. De este modo se evitará una salinidad, lo que resultaría muy perjudicial para el cultivo. La renovación de las raíces también es muy importante a estas alturas del cultivo. Utilizar estimuladores de raíces lo que hace es fomentar la creación de nuevas micorraíces y estas lo que hacen es aumentar la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Otro consejo que le dimos en la visita anterior fue que dotara al cultivo de sistemas de medición con el cual poder estar totalmente seguros de los parámetros en los que estaba desarrollando el cultivo. Esto les ha permitido saber que estaban dentro de unos parámetros muy altos de humedad relativa. Este cultivo se lleva cercano a zonas boscosas y como el aire se toma directamente del exterior, es normal que durante las horas de nocturnidad de las plantas se han llegado a alcanzar registros superiores al 85% de humedad relativa. Para evitar que este exceso de humedad se tradujera en la aparición de enfermedades fúngicas, decidieron dotar al cultivo de un deshumificador. Con ello se controla este parámetro de forma ideal. Hubiera sido ideal haber tomado el aire desde el interior de la misma zona donde está ubicado el armario. Así hubiera sido más cálido y seco y no tan frío y húmedo como desde el exterior. Y como habéis podido comprobar, no hace falta tener mucha experiencia para poder abastecerse de cannabis de calidad sin tener que recurrir al mercado negro. En próximos programas más. No dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos.